tres, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noches, tengan todas y todos ustedes. A nombre de nuestro director de calidad del Distrito 34, Arturo Auri, te doy la más cordial bienvenida a este webinar. A este webinar de preparación, a este webinar informativo que se hace ya una tradición este segundo miércoles de cada mes donde estamos tocando tópicos, temas muy importantes e interesantes, relevantes que te van a permitir tener una mejor experiencia de lo que es el mundo Toastmaster el día de hoy tenemos justamente algo que te va a llamar mucho la atención y que te va a servir para poder terminar adecuadamente el tema de tus logros, de tus metas, de tus resultados y te pregunto ¿Qué te hace falta para hacer un club, un área, a una división distinguida? El día de hoy nos acompaña el coordinador de programas educativos de la dirección de calidad del distrito 34. Un Toastmaster comprometido un Toastmaster ejemplar, trabajador, activo, proactivo, y que el día de hoy nos viene a compartir su experiencia con base a la metodología y se abrirá un espacio muy importante de preguntas y respuestas para que tengas la información puntual y precisa de qué es lo que te falta, qué hay que trabajar, cómo llegar a esas metas que se requieren para que tu año de Toastmaster sea exitoso. Nuestro coordinador, pues simplemente... Es eh, una persona que ha estado presente en las actividades de todo este año de trabajo y pues tiene el, el éxito y la distinción de haber ganado el, el, el concurso de Table Topics en Español en el 2019. Además, es actualmente director del área A3. Con ustedes, con nosotros, esta tarde, Felipe Flores Castillo. Un fuerte aplauso a la, a la distancia, seguramente no lo ves, pero la energía, mi querido Felipe, llega y fluye esta tarde para que tengas la amabilidad de compartirnos esta información tan importante. Como cada webinar, mi estimado Felipe, tienes un tiempo de exposición y vamos a estar interactuando con el público. A ti que me escuchas, compañero Toastmaster, usa el chat y ve escribiendo tus, tus preguntas puntuales, sea por Facebook o sea a través de este canal. Yo estaré al final interactuando con Felipe para contestar las preguntas. Sin más, mi querido Felipe, el espacio es tuyo. Es un placer compartir el espacio. Yo soy Juan Ernesto García Piña, es un máster de, del 18 1834 de y te doy la más cordial bienvenida. Adelante, mi estimado Felipe. Mi estimado Juan Ernesto, es un gusto estar nuevamente aquí con... Eh, pues básicamente con el distrito para apoyar en temas de calidad en esta ocasión que nos toca estar compartiendo y sobre todo con algo que aparentemente es curioso porque aparentemente se ve demasiado. Lo revisamos una y otra y otra vez que tiene que ver con todo lo que aplique para programas distinguidos, eh, tanto de club como de área y de división. Programa de Club Distinguido, programa de Área Distinguida y programa de la División Distinguida, pero a pesar de que nos dicen de pronto, oye, es que otra vez el mismo tema y otra vez el mismo tema, resulta cerca a la mera hora, es decir, ya cuando estamos ahí en junio, oye, ¿y por qué no soy distinguido? Pues, ¿qué es lo que está pasando, no? Y, y justamente hoy quiero charlar, enfocarme un poco más en estos temas de los prerequisitos, es decir, Aquellas situaciones que como club, área o división debemos de cumplir para lograr este grado de reconocimiento que nos otorga Toastmasters International. Eso va a ser en lo que me voy a estar enfocando, por supuesto que veré, digamos, casos prácticos, es decir, información que yo obtuve de casos reales de la plataforma, no son casos inventados, son casos reales, incluso algunos de ellos, bueno, de hecho la gran mayoría de ellos de este distrito. Entonces, vamos a estar analizándolos y vamos a estar revisando en determinado momento qué es lo que les faltó a cada uno de estos clubes, divisiones o áreas para lograr la distinción. Antes que eso y antes de empezar a compartir como tal la presentación del día de hoy, lo que quiero comentar es que hay algo muy importante el programa de club distinguido, el programa del área distinguida y el programa de la división distinguida, así como también el del distrito, pero ese no lo vamos a tocar el día de hoy, están hechos no solamente para que los clubes, áreas o divisiones logren la distinción por, logra, por lograrla y ya. El objetivo no es que el último día de la gestión estemos corriendo para tener la última meta educativa o para ten, en, inscribir a 10 socios porque es lo que nos falta no es eso el objetivo. El objetivo es que durante un año de gestión, es decir, del primero de julio del 2021 al 30 de junio del 2022, el club, área o división vaya construyendo y vaya teniendo los cimientos adecuados para otorgar una experiencia adecuada al socio y como resultado tenemos que tenemos clubes distinguidos, áreas distinguidas o divisiones distinguidas. Eso realmente es el enfoque de estos tres programas o de estos programas como tal de distinción que nos otorga Toastmasters International. Ahora bien, voy a empezar a compartir la presentación y... Nos enfocaremos en eso. ¿Qué es lo que nos está faltando para ser club, área o división distinguidos? ¿Por qué digo qué es lo que nos falta? Veremos que en ocasiones, y esto también es algo que sucede a pesar de que, de varias cosas, a veces lo que llega a suceder es que ya tenemos, digamos, los requisitos en el papel, pero no los hemos sabido transmitir a lo que es la plataforma y por lo tanto si no se los platicamos a la plataforma Toastmasters nunca se entera y nuestra distinción nunca llega. Esto ha sucedido, entonces es importante que lo tengamos claro. Muy bien, vamos entonces a arrancar con esta presentación y cualquier duda por favor, como lo comentaba nuestro Zoom Master Juan Ernesto García Piñagaray, lee esto, les, les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas aquí en el chat de Zoom, vía la sección de preguntas y respuestas, las contestaremos al final o cuando la explicación dé un tiempo para ello. Y también, bueno, recordarles que me parece que estamos transmitiendo también por Facebook Live, entonces por ahí también nos pueden estar haciendo preguntas. Disculparán el concierto de automóviles, pero bueno, vivo en una, en un par de avenidas que son muy transitadas, esperemos que no haya tanto concierto el día de hoy. Vamos pues, entonces... ¿Qué es lo que nos falta para hacer clubes, áreas o divisiones distinguidas? Empiezo por esto, que es lo más básico, la misión del club. El club, voy a resumirlo, lo que se tiene que hacer es proporcionar una experiencia de aprendizaje y de servicio para que se desarrollen o para que los socios desarrollen comunicación y liderazgo. Esta experiencia de aprendizaje y de servicio debe de ir enfocada en eso, en que los socios ...desarrollen comunicación y liderazgo. Si nosotros podemos ubicar lo que es el principal objetivo del club, podríamos entenderlo como proporcionar la mejor experiencia posible para los socios, para lograr dos cosas. Número uno, retención de socios existentes y número dos, incorporación de socios nuevos. Esto lo vemos, o esto puede ser demasiado numérico, y a eso es a lo que me refería hace un momento... ¿Para qué queremos proporcionar una buena experiencia? Para que los números crezcan. Para tener socio, más socios y para tener nuevos socios. ¿no? O bueno, mejor dicho, para tener nuevos socios y para que los que ya estén se queden y hagan su renovación. Lo podemos ver muy numérico. También lo podemos ver en el otro sentido. Yo soy matemático. Lo podemos ver de la, en la parte humana, en la parte de crecimiento. Si nosotros estamos dando lo que efectivamente venimos aquí a ofrecer, que es mejorar en comunicación, mejorar en, en habilidades de comunicación y en habilidades de liderazgo, entonces como consecuencia va a suceder que se incorporen nuevos socios y que los socios que ya están hagan esta renovación. ¿Por qué? Porque están creciendo, porque están mejorando sus habilidades, porque se están retando constantemente, porque sigue siendo atractivo el club para ellos. Entonces, esto es lo importante. Y reitero que a partir de esto es donde se construye toda la calidad que existe en el programa... De, en Toastmasters, para que así podamos estar ofreciendo realmente lo que el socio vino a buscar. Hay algo que siempre me ha gustado, una frase, que eh, ya desde hace tiempo que, que estamos en, en temas de calidad, me gusta usarla. Cuando nosotros íbamos al supermercado, cuando menos en la Ciudad de México, hace ya algunos años, a la salida, a la cajera, te preguntaba, ¿encontró lo que buscaba?, y si no encontraba, y si le decías, no, pues sabes que vine a buscar tal cierto producto, entonces lo anotaba en una lista para que la siguiente ocasión ya lo tuvieran disponible. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que asegurarnos que nuestros socios nuevos o renovados encuentran realmente lo que están buscando. Y eso tiene que ver con la calidad. Ahora, la calidad tiene ciertas métricas. Y las métricas, ¿cómo puedo decir si un club tiene o no tiene más o menor calidad? Justamente con las métricas. Y a partir de ahí es donde está construido el programa de Club Distinguido. Es importante haber hecho este paréntesis porque justamente eh, va a ser relevante para lo que estemos haciendo y que no veamos nada más el programa de Club Distinguido como un asunto de cumplir metas y cumplir números y ganar un listón. No va por ahí. Lo importante es lo que lo rodea, el hecho de tener una buena calidad en el club, que involucre al socio y que le dé lo que efectivamente estaba buscando seguimos entonces con esto así es como se construye el programa de club distinguido tenemos un alcance de hasta 10 metas 10 métricas por así llamarlo en un tiempo determinado que es de un año, reitero del 30 de junio Perdón, del primero de julio del 2021 al 30 de junio de 2022. Y hago justamente el... Eh, o lo remarco para eh, definir que empieza en julio, séptimo mes, y termina en junio, sexto mes. ¿Ok? Entonces es un año básicamente y también está cimentado en algo muy importante, que es lo que le da fortaleza a todos los clubes y a este programa que tiene que ver con el número de membresías. Esto hablando en el programa de club distinguido. Vamos a ver posteriormente, o sea, en esta misma presentación, pero un poquito después, el programa de área distinguida y el programa de división distinguida. Hay socios que ni siquiera saben o ubican que también tienen ciertos programas de distinción, las áreas y las divisiones. Entonces, también los vamos a revisar el día de hoy. Y sobre todo para ti también, si eres hoy oficial de club y Estás pensando en ser director de área o director de división, ya sea en la siguiente gestión o en alguna posterior, para que sepas qué es lo que viene en camino. Ahora, si nosotros nos vamos, ahorita lo vamos a, a enfocar un poquito más, pero la calidad de un club la podemos medir y si de estas 10 metas se consiguen entre 5 y 6 metas, hablamos de que tenemos un club distinguido si se consiguen entre 7 entre y 8 hablamos de que tenemos un club distinguido selecto, si se consiguen entre 9 o 10 metas que es el máximo hablamos que tenemos un club distinguido del presidente sin embargo no solamente son las metas, reitero hay ciertas métricas y hay ciertos prerequisitos y muchas veces por estos prerequisitos es que un club no puede ser club distinguido y estos prerequisitos son los que se olvidan comúnmente. Entonces vamos a ir a estos prerequisitos antes de hablar como tal del programa de Club Distinguido y aquí posiblemente veamos qué es lo que nos falta. Entonces antes que eso de los prerequisitos, muy importante esta página, esta página web te va a dar toda la información que tú requieres o prácticamente toda la información que tú requieres para monitorear si tu club está siendo o no está siendo distinguido o está siendo acreedor o está más cerca, más lejos. Dashboards.toastmasters.org. Repito, dashboards.toastmasters.org. que es un dashboard? Al final de cuentas es un lugar, un programa, una tabla en donde te arroja información. Ahí es donde vamos a estar ingresando y recordando vamos a ingresar a dashboards.toastmasters.org y le damos clic en nuestro distrito, que es el distrito 34, nosotros en la Ciudad de México, bueno, no, no solo en la Ciudad de México, sino en la parte centro y sur de México, estamos englobados en el distrito 34. Si nos están viendo de otras partes de la República, específicamente del norte, van a estar en el distrito 113. Sin embargo, esta, aquí estamos en distrito 34, entonces damos clic ahí y de, después buscamos lo que es nuestra división, nuestra área y Finalmente, nuestro club. Ahí es donde vamos a estar encontrando la información que vamos a estar obteniendo. Ahora, prerequisito número uno. Ser un club en buena posición. ¿Y a qué me refiero con ser un club en buena posición? Tener cuando menos ocho socios pagados. Ocho socios pagados es el mínimo para ser un club en buena posición. Lo que en inglés se conoce como club en good standing. Entonces, estos ocho socios son los mínimos que debemos de tener como club para poder, de entrada, para poder ser válido o validado como un club, eh, re, repito, en buena posición, pero también para ser acreedor o posible acreedor a un programa de club distinguido, o a una distinción, mejor dicho, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, cuando menos, ocho socios pagados, cuando menos, ahora, hay otro, otro prerequisito que tiene que ver con el requerimiento de la membresía. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que terminar tu periodo con una de dos opciones. O, 20, tener, o terminar con 20 socios o más en tu club, número uno. Y número dos, o mejor dicho, o número dos, tener un crecimiento neto de cinco socios. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si nosotros tenemos estos dos prerequisitos, número uno, ser un club en buena posición, y número dos, el requerimiento de la membresía, sea cualquiera de los dos casos, entonces ya podemos acceder al programa de distinción para lo que es el club. Repito, necesitamos las dos cosas. Aquí tenemos unos ejemplos, cinco ejemplos de clubes que terminaron el año pasado con estos números. Entonces, rápidamente voy a revisar o vamos a revisar cómo es que estos clubes terminaron y si fueron o no acreedores, cuando menos, o cuando menos esto, candidatos a ser clubes distinguidos. Entonces, en el primer caso, el primer caso tenemos una membresía, y esto es importante, en dónde nos basamos para decir si tenemos cierto número de socios y un crecimiento neto qué es el crecimiento neto cuando ustedes entran a dashboards les va a aparecer en su club eh, lo que es la membresía base y la membresía a la fecha de hoy dicho de otra forma la, eh, en el recuadro que dice membership tenemos algo que dice base base to date al día de hoy entonces eso es importante de entender ojo no se confíen para lo que los números que están al día de hoy ¿Por qué digo que no se confíen? Porque todavía falta que pase esta renovación de marzo. Una vez que entremos en abril, ahí los números son los que van a contar en, esta, en este tema de la membresía. Ese es uno de los grandes errores, por así decirlo, al momento de decir, ¡Ey! Es que mi club ya es club distinguido, porque aquí en date dice que ya somos distinguidos. Hay que tener cuidado con eso. Recuerda que... El número de socios inscritos, el, que, el número que es válido es el que se refleja el 30 de junio de 2022, no el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy puedes tener 25 socios posiblemente, pero pasando la renovación de marzo, es decir, cuando tengamos, cuando ya lleguemos a abril, posiblemente te caíste a 10 o a 15 socios. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿va? Repito, entonces, estos números ya son los números finales, ¿ok? Entonces, para números finales tenemos, empezamos con una base de 29, perdimos 7 socios y quedamos con 22. En este caso, ¿puedo ser acreedor al programa de club distinguido? De entrada, el primer prerequisito lo cumplo porque es un club en buena posición. ¿Al menos tiene 8 socios pagados? Sí, tenemos 22. Y en requerimiento de membresía, a pesar de que decrecimos, es decir, a pesar de que perdimos socios, tuvimos un decrecimiento neto, de, de hecho, de menos 7. No estoy cumpliendo este, pre, esta, esta parte, que es el crecimiento neto de 5, pero sí estoy cumpliendo esto, que tengo 20 socios o más, porque tengo 22. Entonces, en este caso, este club sí cumple ambos, ambos prerequisitos. Ser un club en buena posición, de 8 socios pagados, al menos, y un requerimiento de membresía, uno de los dos requerimientos. Entonces, ya con eso, ya estamos del otro lado. ¿Sí? Estos son los dos prerequisitos. Este club... En particular, sí puede ser acreedor al programa de Club Distinguido. Ya después veremos el tema de las metas, pero cuando menos, este prerequisito sí lo cumple. Vamos a ver este club. Este club tiene una base, empezó con 10 socios y terminó con 15. ¿Tiene el primer prerequisito? Sí, ese ya está claro. Sin embargo, no tiene más de 20 socios, pero sí tuvo un crecimiento neto de al menos 5. Pasó de 10 aquí, perdón, a 15. Entonces... También cumple con el prerequisito de la membresía. Luego entonces también puede ser acreedor al programa de club distinguido. Vámonos con este. Este club solamente perdió tres socios. No perdió siete como este. Sin embargo, no va a ser acreedor al programa de club distinguido. ¿Por qué? Porque no cumple ninguno de estos dos opciones para el prerequisito de la membresía que tiene que tener o, ve, o más de 20 socios, bueno, 20 socios o más, que no los tiene, y tampoco tuvo un crecimiento neto de 5 socios. Entonces, este club no puede ser acreedor al programa de Club Distinguido, a pesar de que, reitero, tuvo una, un decrecimiento solo de 3 socios y este tuvo un decrecimiento de 7 socios. Entonces, si tienen dudas, por favor, vayan escribiéndolas para revisarlas. Esto a veces es, digamos lo que puede llegar a ser un poquito más confuso. Intentaré ser lo más claro posible, pero reitero, si alguien tiene alguna duda, por favor, puede escribirla. Vámonos con este rápidamente. Este eh, creo que ya está muy fácil. Si sí es un club en buena posición, tiene más de ocho socios, nos queda claro. Creció un... un solamente creció un, esto, un socio, tuvo un crecimiento neto de un socio solamente, pero está cumpliendo con el requisito de tener 20 socios cuando menos. Entonces... También es acreedor al programa de club distinguido y finalmente este tuvo un crecimiento neto de cinco socios, lo cual valida el segundo prerequisito. No necesita este de más de 20 socios, pero, pero no es un club en buena posición porque no tiene cuando menos los ocho socios pagados. Entonces este club tampoco, a pesar de su crecimiento neto de cinco socios, tampoco podría ser acreedor a un programa de club distinguido. ¿Por qué? Porque no tiene los ocho socios. Si hubiera llegado a ocho, estamos del otro lado. Pero no hubo este, este prerequisito. Entonces, bueno, estos son ejemplos. Cinco clubes que pueden o no ser acreedores al programa de Club Distinguido. Reitero, este sí puede serlo, este también, este no, este sí y este no. Los de la derecha no pueden ser acreedores al programa de Club Distinguido si es que así terminan la gestión, por supuesto. Entonces, dado que ya vimos los prerequisitos, ahora lo que nos importa, lo que nos interesa es ver cuáles son los requisitos como tal, o qué es lo que nos va a estar dando eh, los diferentes niveles de distinción. Entonces, de entrada, las metas del programa de club distinguido se dividen en diferentes eh, secciones, digamos. Vamos a empezar por las metas educativas. Las metas educativas son seis. Es, es, las metas educativas son las que te dan el mayor número de metas como tal de todo el programa de club distinguido. Entonces, la primera meta, si cuatro de tus socios te, tienen el nivel uno, ya estamos del otro lado. Ya tenemos la primera meta. Si además dos de tus socios tienen su nivel dos, tenemos la segunda meta. Si dos socios adicionales logran también su nivel dos, tenemos la tercera meta. Si cuatro socios, perdón, si la cuarta meta son dos socios que tengan un nivel 3, la quinta meta, un socio que logre su nivel 4, 5 o DTM, y la sexta meta es un socio adicional que logre también cualquiera de estos niveles. Es decir, técnicamente hablando, si tenemos cuatro socios que ingresaron nuevitos, nuevitos el primero de julio o el 30 de junio, si quieren, tengo cuatro socios nuevitos y durante un año hacen esos cuatro socios su nivel 1 Ya tengo la primera meta. También los cuatro hacen su nivel 2. Ya tengo la segunda y la tercera. Después, pues a lo mejor dos de ellos se pusieron las pilas y se fueron más rápido. Dos de esos cuatro hicieron su nivel 3. Ya tengo entonces también la cuarta meta. Y si además esos dos socios... Hicieron su nivel o, o incluso, o solamente uno de ellos hizo su nivel 4 y luego su nivel 5, ya tengo la quinta y sexta meta. Así de sencillo es obtener las metas de calidad del programa, ¿sí? O las, las, las, metas, de, las metas educativas, perdón. Eh, realmente es muy fácil, se puede lograr incluso con cuatro socios. Obviamente, lo ideal sería que todos los socios o la gran mayoría participen en conseguir estas metas como tal. ¿Sí? Eso es lo más común también, pero es posible. No importa el número de socios que tú tengas, lo puedes conseguir como club. Por supuesto, siempre hay que ir por más. ¿va? ¿Y qué es lo importante aquí? Que el hecho de lograr o conseguir ciertas metas implica que el socio va avanzando, que el socio se va retando, que el socio va presentando discursos, va creciendo en comunicación, va teniendo más experiencia, y eso es lo importante, que el socio está avanzando. Nosotros en el dashboard lo que vemos es esto. Aquí tenemos un club que tiene ya prácticamente, eh, bueno, tiene la mayoría de sus metas educativas, tiene la meta número uno, la, la, eh, la cuatro, la cinco y la seis. Le falta todavía conseguir metas de nivel dos, es decir, la meta número dos y la meta número tres. En el momento en que tres de sus socios tengan su nivel Dos, adicionalmente al que ya está aquí registrado, lo que vamos a tener es un club con sus seis de seis metas educativas. Importante, como lo veo aquí, esto es lo que yo tengo que lograr. La primera columna, digamos, es el número de socios o número de metas que tengo que lograr. Y la segunda columna es el número de metas que tengo hasta el día de hoy. Eso es importante. Cuando ya tengo una palomita aquí del lado derecho, una palomita negro, significa que ya cumplí esa meta. Cuando tengo aquí un comentario, es lo que nos falta. Por ejemplo, aquí nos falta un nivel 2 para lograr esta meta. ¿sí? One, one level 2 needed. O two level 2 needed. Entonces ahí lo que nos está diciendo es que nos falta un nivel 2 para lograr esa meta. Bueno, el número 2. Lo ideal, por supuesto, sería tener un club así maravilloso en donde tengamos lleno, lleno de metas educativas, eh, lleno de avances educativos, mejor dicho, con las seis metas educativas listas, pero además aquí lo que nos está diciendo es que tenemos muchos socios que están avanzando, que están teniendo, eh, que están eh, avanzando en sus niveles educativos y eso es lo importante, que va creciendo, van creciendo, van desarrollándose y van, esto... Eh, van teniendo esta, esta experiencia de la comunicación, eso es lo importante ¿sí? ojalá, ojalá que tu club sea uno como estos que tenga muchas metas educativas y muchos avances educativos no es lo mismo, no me voy a meter ahorita en, en, en diferenciarlo logren avances, o sea tengan logros educativos muchos y eso es lo importante ahora algo muy importante aquí hay ocasiones en que los socios presentan sus discursos, avanzan de nivel, ya les autorizaron su nivel 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 5, ya los pasaron y todo el asunto, pero no dan de alta, los vicepresidentes educativos son los responsables de dar de alta las metas educativas para el club. Ojo, vicepresidentes educativos, ustedes son los responsables de que su club tenga cierto nivel de distinción y esto implica dos cosas. Número uno, al socio le tenemos que aprobar sus niveles, lo que es en el Base Camp o en el campamento base. Le tenemos que decir, ah, ok, ya, sí, este, pasaste del nivel 2 al nivel 3, palomita. Eso es importante, pero también es muy importante que vayamos a lo que es el Club Central o Club Central y demos de alta ese avance educativo. ¿Para qué? Porque si no, la plataforma de Toastmasters no se entera que nuestro club ya tuvo un socio que hizo un avance educativo, y eso es algo que a veces sucede, sobre todo con los, con los vicepresidentes educativos que son nuevos, a veces no saben que tienen que hacer esta parte, que tienen que ir al club central o al club central y dar de alta estos avances educativos. Esta, entonces, es importante eso. Si no sabes cómo hacerlo, porque hay personas que me dicen, es que no sé, es que en dónde lo veo, es que quiero capacitaciones, ya existe una capacitación que es maravillosa. Yo, yo me encargué de revisarla porque, de hecho, yo también estaba buscando dar una capacitación como tal de Padways, pero realmente esta capacitación que dio Yuritsi Gómez, si no mal recuerdo, el año pasado, o el año pasado, hasta donde recuerdo, o el año pasado, pero esta capacitación es maravillosa. Es muy, está muy, muy completa y por ahí de la mitad, más o menos, es donde nos enseña a dar de alta las metas educativas. Sin embargo, esta misma capacitación te puede servir para personas que apenas están iniciando en Padways, para ver cómo abrir un, una nueva trayectoria, para cómo, cómo esto decirle a mi vicepresidente educativo que yo ya terminé cierto nivel de mi Padways, por ejemplo, esta capacitación te va a funcionar. No la queremos. No es necesario repetirla. ¿Por qué? Porque ya está ahí en la web, ya está en la red. Entonces, búscala. ¿Cómo se llama? Entrenamiento Todos Somos Padways de Yuritsi Gómez. Está en el canal del distrito. Si no tienes el canal del distrito, bueno, aquí está la, el enlace que lo puedes ahorita, puedes hacer una impresión de pantalla. Eh, aquí te estoy dando también el código QR para que con tu celular, si es que tienes eh, la cámara o con la cámara activa, la, puedes escanear este código QR y te va a llevar directamente hacia esta presentación, hacia este entrenamiento que hizo nuestra compañera Yuritsi Gómez, para, eh, para que puedas aclarar la mayoría de las dudas, o la gran mayoría, si no es que todas las dudas, de del tema de Padways. De todos modos, reitero, si alguien tiene alguna duda adicional a Padways, está el equipo de calidad sesionando los lunes a las nueve y media de la noche para que tengas una sesión de preguntas y puede ser de Padways o de cualquier otra cosa. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente. Aquí es importante, reitero, no solamente lograr las metas, sino registrarlas. Ahora, vamos con las metas de afiliación. Estas también son importantes. ¿Por qué? Pues porque nos están abonando para tener el programa de club distinguido. Y en el caso de la afiliación, las metas 7 y 8, que son las que le corresponden, um, lo que nos habla es de tener cuatro socios nuevos para tener la meta 7 o cuatro socios nuevos adicionales a los cuatro primeros para tener la meta número 8. Es decir, si yo tengo cuando menos ocho socios nuevos en mi club, estoy siendo acreedor a las metas 7 y 8 del programa de Club Distinguido. Ocho socios nuevos no es tanto, no es, no es muchísimo. Ocho socios nuevos es menos de un socio nuevo por mes, realmente. Entonces, la mayoría de los clubes sesionan una vez a la semana. Hay clubes que sesionan dos veces al mes, o sea, una vez cada dos semanas. Entonces, realmente no es tanto. Pero más allá de que sea mucho o sea poco, son dos cosas. Número uno, tener sangre nueva en mi club, que eso siempre es importantísimo, es vital para cualquier organización tener sangre nueva. Y número dos, poder darle la oportunidad a más personas de tener los beneficios que ofrece la organización de Toastmasters. Entonces, tenemos que enfocarnos en esas dos cosas. ¿Cómo es posible que solamente en un año, digamos, menos de ocho personas por parte de mi club han conocido los beneficios de la organización? Vamos por más. Eso es lo importante de estas metas y el sentido que le damos. ¿Cómo se ven un club maravilloso que tuvo bastantes socios? Esto también es, es información real. De hecho, del año pasado, que esto, un club hizo... Bastantes metas, este año hay otros clubes que ya también lo han hecho, pero aquí tuvieron en total 21 nuevos socios en un mismo periodo, en un, en un año, 21 nuevos socios, ojo, más aparte los renovados, pero este club tuvo 21 socios nuevos, bastante interesante, entonces se puede, solamente hay que ir por ahí, bueno, hay que ir por ahí, hay que saber cómo y por supuesto que implica más cosas, pero bueno. Entonces, es importante, a lo mejor no llegar a los 21, pero con llegar a 10, está maravilloso. Reitero, son más personas disfrutando los beneficios de la organización. Ahora, siguiente meta, capacitación. ¿Qué sucede con la capacitación? Al menos cuatro miembros, cuatro socios del comité ejecutivo, deben estar capacitados en ambas rondas de entrenamiento. Recordemos que eh, los integrantes del comité ejecutivo de cada club tienen capacitaciones. Las capacitaciones se dan en el primer periodo, es decir, en el primer semestre que ocurre de julio a diciembre y también en el segundo periodo que es de enero a junio, con ciertas fechas límite, por supuesto. Lo importante es asegurarte que, tus, que los integrantes de tu, eh, de tu comité ejecutivo hayan podido... Asistir a estos entrenamientos, ¿por qué? Pues para ofrecerles la mejor experiencia también a los socios. Es prácticamente como una, podría decir obligación, pero también es una, yo lo veo más como una responsabilidad. Si yo estoy al frente de cierto club, bueno, yo voy a capacitarme porque quiero ofrecerle la mejor experiencia a mis socios para ser el mejor vicepresidente educativo, para ser un excelente vicepresidente de relaciones públicas, un excelente secretario, oficial de asambleas, el rol que me haya tocado. Y si yo ya tengo experiencia en estos roles... Y de pronto digo, ay, es que bueno, me tocó ser otra vez, por ejemplo, tesorero, ¿no? Yo ya sé cómo ser tesorero, pero entonces voy, ¿por qué? Porque también se guía con el ejemplo, se lidera con el ejemplo. Y entonces los socios que están como nuevos en el comité ejecutivo, si ven que tú te vas a capacitar, también van a estar motivados para hacer lo mismo. Entonces, eso es importante de hacer. ¿Cómo se ve en el dashboard? Nuevamente, esto sería maravilloso, que a pesar de que me pidan cuatro, yo le di, yo como club, le di siete socios en el primer periodo y siete socios en el segundo periodo. Entonces, eso sería maravilloso que pueda suceder. Reitero, aquí están los tiempos límite. No es como que tengamos todo el, el, el semestre, no es como que ahorita digamos, ay, bueno, pues es mediados de marzo, ya en abril yo creo que voy a ir a capacitarme. No, ya eso, ya pasó. ¿no? Entonces, hay que revisar, este, bueno, esto ya es revisar cómo es que estuvieron los números. Y sobre todo también saber o entender eh, si es que eh, los directores dieron de alta los números de manera correcta. También revisemos eso, porque hay ocasiones que pueden suceder errores. A lo mejor en el registro, yo soy un oficial nuevo y no supe ni, ni a, en dónde estaba y le puse que mi club en vez del área, por ejemplo, J2... Pues según yo, no me acuerdo si era la J o era la G, yo le puse que estaba en la G2 y a lo mejor mi registro se quedó perdido. O no aparecía en la foto o lo que sea. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Hay que revisar que el número de oficiales que se capacitaron realmente es el que está en el dashboard. Eso también es importante. Bueno, esa es la meta número 9. Y finalmente vámonos a la meta número 10, que son metas es la meta administrativa. Y tiene que ver con que las membresías se paguen en tiempo y forma de cuando menos ocho socios. Ahí tenemos un criterio de al menos tres de ellos que tienen que ser renovados. No, no me voy a meter mucho en ese aspecto. Eh, pero cuando menos ocho socios tienen que tener su renovación en tiempo y forma. Y además, la lista de oficiales del club debe de estar a tiempo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Ahora que vengan las elecciones para el nuevo comité ejecutivo del club para el periodo 2022-2023, lo que va a estar sucediendo es que los secretarios, ojo, los secretarios de cada club, deben de dar de alta a estos nuevos elementos del comité ejecutivo de cada club para que tengamos válida, de hecho, bueno, para que los otros en la, en la siguiente gestión tengan válida esa... En ese requisito, eso es muy importante darlo de alta, le corresponde al secretario lo puede hacer el presidente también pero es una tarea como tal que eh, es responsabilidad del secretario, de la secretaria de cada club ¿va? así es como se llega a ver un club que dio de alta su lista de oficiales en tiempo y forma y que además tuvo ambas renovaciones es importante también este asunto entonces, esa fue la meta número 10 y con ello cumplimos todo lo que es el programa de club distinguido. Me fui un poco rápido, esto posiblemente ya lo conozcan a detalle, pero era importante que lo recordáramos. Cuando nosotros tenemos tanto los prerequisitos como los requisitos para ser clubes distinguidos, es donde vamos a estar obteniendo la, club, eh, la distinción, dependiendo de cuántas... De estas 10 metas posibles, eh, alcanzamos al final del periodo. Al final del periodo, reitero, es el 30 de junio de 2022. Espero que hasta aquí no tengan grandes dudas. Es un tema que ya más o menos hemos visto, pero también es importante de estar recordando. Import y, y también... Eh, analizando el porqué de estas, eh, de dónde viene construido, digamos. ¿va? Entonces, vamos ahora a pasar con la segunda parte como tal de esta presentación, que tiene que ver con el área distinguida y el, la división distinguida. Las áreas y las divisiones podemos decir que ya parte, prácticamente pertenecen a lo que es una misión en conjunto del distrito, la misión en conjunto del distrito es construir nuevos clubes y apoyar a que los clubes logren la excelencia. Esa es la misión del distrito: nuevos clubes y apoyar a que todos los clubes logren la excelencia. Entonces, a partir de esto es que va cimentado el programa de Área Distinguida y el programa de División Distinguida. Juan bueno, Ernesto, ¿tenemos algún comentario? Ninguno, supongo. Nada no, más te quise avisar, vamos a entender. Es todo. Perfecto. Muy bien. Excelente. Vamos muy bien tiempo. Maravilloso, Juan Ernesto. Gracias. Entonces, a partir de... Reitero el por qué Es que esto... ¿De dónde viene el programa de área distinguida y de dónde viene el programa de división distinguida? De la misma forma que el programa de club distinguido viene a partir de lo que es la misión de un club y de lo que debería ser el objetivo primordial, principal o prioritario de un club, también así es el programa de área distinguida y de división distinguida. Es... Viene a partir de la misión del distrito, qué es lo que importa o qué es lo relevante, construir nuevos clubes y apoyar a que los existentes logren la excelencia y a partir de ahí es que se construye este programa. Vamos a ello entonces. Primero vemos el programa de área distinguida, va a ser más o menos similar en el alcance, bueno, vamos a tener cierto número de distinciones, en el tiempo es el mismo, un año, periodo nuevamente, primero de julio 2021, 30 de junio 2022, y lo importante también vamos a tener una fortaleza cimentada en el número de clubes que nosotros estamos teniendo, ya sea, bueno, aquí en este caso, en nuestra área. Entonces, vamos a enfocarnos en esto un poco más adelante. Y reitero, Página, dashboards.toastmasters.org. dan clic en lo que es el distrito, que es el distrito 34 y posteriormente se van al avance o a la, al reporte de divisiones y áreas. Ahí es donde vamos a obtener la información para revisar si somos áreas o divisiones distinguidas o estamos siendo, eh, estamos más cerca de, de, de, de que ocurra. Ahora, así como en los clubes, también en las áreas tenemos prerequisitos que tenemos que cumplir, tenemos que cubrir como tal. Y estos prerequisitos a veces se nos olvidan. Entonces, ojo, directores de área, tenemos que cumplir dos requisitos. Número uno, no tener un decrecimiento neto de clubes, es decir, mantener cuando menos los mismos, el mismo número de clubes con el que empezamos. Puede ser otros clubes, es decir, si uno se me murió, pero lo... Lo, lo compensé con otro, bueno, empezamos, eh, eh, tenemos menos uno más uno, cero, el que peca y reza, empata. Entonces, eso es lo importante, que cuando menos tengamos la misma base de clubes con la que empezamos. Y número dos, tener visitas de club. Eh, como director de área, uno de nuestros, de nuestras responsabilidades es asistir con nuestros clubes, hacerles una visita de área oficial y Nuevamente, llenarla de manera correcta en la, en la plataforma para que así el distrito se entere, bueno, no el distrito, sino el eh, Toastmasters, el, la, la plataforma se entere de que efectivamente fui a visitarlos. Si no le decimos que sí los que sí lo hicimos, pues cómo se va a enterar, entonces nunca va a llegar esta distinción. Es importante eh, ingresar estos datos ahí en District Central. Y sí, seguramente su director de división los estará apoyando en esta situación. Entonces, esto también es importante. ¿Cómo vemos en el dashboard el reporte de las áreas? Vamos a ir rápidamente a esta situación. Por ejemplo, en este caso tenemos un área que tiene cuatro clubes base, pero solamente tiene tres clubes pagados. Es decir, en este caso, hubo un decrecimiento neto. Decrecimiento significa que no creció, sino todo lo contrario, se pues fue para abajo. Entonces, aquí no está manteniendo la base de clubes. Se bajó de 4 a 3. ¿Por qué? Porque no existió una renovación en octubre. Entonces, eso es importante. Esto es de esta fecha, dicho sea de paso. Entonces, eh, a esto pues, todavía no tenemos como tal si renovaron o no para este periodo. Este ya lo tiene aquí, pero bueno. Entonces es importante entender que al día de hoy esta área, sea la que sea, tiene tres clubes pagados en vez de cuatro. Entonces hay que, eh, hay que revisar eso porque si este director o directora de área no hace algo para rescatar a este club o para ingresar a un nuevo club, no puede ser acreedor o acreedora a, al programa de área distinguida. Pero más allá de eso... No está cumpliendo la tarea para la que fue encomendada, que es crear nuevos clubes y apoyar a los clubes a lograr, los, a los existentes a lograr la excelencia. ¿Por qué este tema, reitero, de crear nuevos clubes? Porque le estás dando la oportunidad a más personas de ver los beneficios de la organización. Así de fácil. Y si en tu área un club se murió, bueno, pues hay que procurar rescatarlo lo antes posible. ¿no? Es, es normal que, o sea, a ver, también aquí es importante señalar esto. Este, este año ha habido una pérdida fuerte de clubes por diferentes razones. Lo importante no es ver lo que pasó, sino lo que vamos a hacer. Entonces eso, eso es relevante. Si estás en esta situación, bueno, hay que hacer algo para, para, para compensar, digamos, de alguna manera. Y no necesitas ser el director de área. Puedes ser una, un socio de cualquier club que sabe de un instituto, que sabe de una empresa, que sabe de un grupo de personas que podrían beneficiarle la organización de Toastmasters y podemos hacer algún club. Entonces, eso va a ser también muy relevante. Entonces, en, en este caso, bueno, esta área no cumple con el requisito de clubes pagados o de clubes, eh, de, de, de, de, de, sí, de clubes pagados y tiene un club menos que el, su club que su base de clubes. Y por otro lado, aquí tenemos a otro, a otra área que no tiene este, eh, bueno, no tiene ni siquiera, no tiene ni los clubes pagados, pero tampoco tiene sus visitas de área. Solamente visitó a dos de tres clubes, por lo tanto, el porcentaje es de 66.666 66 por Y esto es menos del 75 de sus visitas. Entonces, este club, esta área... Tampoco podría ser distinguida, aunque logre capturar o logre dar de alta a un nuevo club. Entonces, eso es importante de entender. Gracias. Es importante de revisar que este, esta área tampoco podría ser acreedora por el número de visitas. Importante que se registren. Vámonos entonces rápidamente a lo que es lo que son las, los diferentes niveles del área. De programa de área distinguida eh, en este caso el primero, por, el primero es área distinguida, ¿qué es lo que requieres para hacer área distinguida? lo que necesitas además de los prerequisitos anteriores de tener base el mismo número de clubes con el que empezaste, cuando menos y tener el, cuando menos el 75% de las visitas de área registradas en el sistema en tiempo y forma además de eso tienes que tener el 50% de tus clubes como distinguidos, 50% de clubes distinguidos. Entonces, por ejemplo, esta área empezó con cuatro clubes base, terminó con cinco, tuvo, tuvo, mantuvo cuando menos la base, de hecho se pasó, y el número de clubes distinguidos que tuvo fue de dos, es decir, la mitad de su base. Por lo tanto, es acreedor al... A la, al, al área distinguida, al reconocimiento de área distinguida. Y ojo, es interesante cómo es que este, esta área, a pesar de que creció en clubes, no, no, no obtuvo más. En esta parte de aquí arriba podemos apreciar cómo es, o cómo son los, pre, cómo es que el dashboard o dashboards nos indica qué es lo que requerimos para ser área distinguida, distinguida selecta o distinguida del presidente. Me voy a ir aquí. Área distinguida requiero cuatro clubes pagados. ¿Por qué? Porque mi base es cuatro, es decir, requiero la misma. Y tener dos clubes distinguidos, cuando menos. Entonces, si logro los cuatro clubes pagados y dos clubes distinguidos, ya soy área distinguida. Para ser área distinguida selecta, ¿qué es lo que se requiere? Para ser área distinguida selecta se requiere... El 50% de clubes distinguidos más uno, es decir, 50% de clubes distinguidos más uno, ¿cuánto es? Si mi base es cuatro, el 50% es la mitad, dos, más uno, tres. Necesito tres clubes distinguidos, ¿ok? Este club, esta área en particular, sí logro de hecho cuatro clubes distinguidos y la base que es de cuatro clubes como tal, es decir, quedarme con la base, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un área distinguida, selecta. Logró tener cuando menos tres clubes distinguidos. De hecho, esta logró los cuatro. ¿Pero qué es lo que le faltó para ser área distinguida del presidente? Vamos a revisar qué es lo que se requiere en área distinguida del presidente. ¿Recuerdan la misión del distrito? Una parte tiene que ver con apoyar a los clubes a generar la excelencia, o a tener, eh, alcanzar la excelencia a los ya existentes, pero la otra parte tiene que ver con generar clubes, crear clubes. Y esto es lo que hace diferente a un área distinguida del presidente. El área distinguida del presidente es el área que logró tener un crecimiento, un crecimiento neto de al menos un club y además tener 50% de clubes distinguidos. Este renglón de aquí al final está erróneo, no, no, le, no le hacemos caso. Solamente son 50% de clubes distinguidos y... Un crecimiento neto de más uno. Por ejemplo, esta área empezó con una base de tres clubes y terminó con cinco clubes. Tuvo un crecimiento neto, de hecho, de más dos. Y además tuvo de los, bueno, de los, y ojo, esto es importante, de los tres clubes con los que inició, se hicieron tres clubes distinguidos. Es decir, Um, no importa o no necesariamente tienen que ser los mismos clubes con los que iniciaste, los que se hacen distinguidos. Solamente ahí es donde haces el porcentaje, el conteo. ¿Con cuántos iniciaste? Con tres. Con tres clubes. Entonces, tu tarea es que esto. 50% de los clubes sean, cumplan esta distinción. Sí, es correcto. 50% más uno. Eso sí es. Sí, es cierto. Sí. Que 50% de los clubes más uno tengan... Esta distinción como tal. Esta área lo logró en el año pasado. Entonces, es interesante esto. ¿Cómo es que para lograr la distinción del presidente, además de tener clubes distinguidos, lo que tienes que hacer es tener un crecimiento neto de clubes? Vámonos rápidamente ahora con lo que es el programa de división distinguida. El programa de división distinguida tiene también el alcance, el número de distinciones, el mismo tiempo de un año, la fortaleza, en el número de clubes. Y aquí vamos a ver cuáles son los prerequisitos. En este caso, solamente hay un prerequisito. <coughs> y el prerequisito, reitero, bueno, antes que esto, la página dashboard.toastmasters.org. también ahí vamos a tener la información que se necesita. Y el prerequisito es no tener un decrecimiento neto, es decir, al menos mantener la base de clubes. Esta división, por ejemplo, tuvo 18 clubes base, 11 de ellos, es decir, más de la mitad fueron distinguidos, pero no alcanzó el, el, mínimo, el número mínimo de clubes pagados para poder ingresar al programa de división distinguida. Entonces, es importante que las divisiones mantengan cuando menos el mismo número de clubes con el que empezaron. Puedes bah, eh, perder unos, ganar otros, pero cuando menos en el neto, ¿cuál es el neto? Los que acabaste menos los que empezaste. El neto tiene que mantenerse, el crecimiento neto cuando menos en cero, o sea, en, en tablas, por así decirlo. Y bueno, aquí vamos rápidamente con los eh, las división, cual, cuáles son los niveles de distinción. Una división distinguida lo que requiere es, además del prerequisito, tener 40% de clubes distinguidos. Por ejemplo, esta división tuvo justito su, eh, su 40%. Bueno, de hecho, si nosotros hacemos el, el, el cálculo... 26 por el 40% nos da 10.4 clubes, obviamente no vamos a tener 10.4 clubes, sino lo mínimo es 11, y esta, esta división la tuvo, mantuvo, mantuvo sus 26 clubes, con los que inició, y tuvo 11 clubes distinguidos, por lo tanto, la división es acreedora a ser división distinguida. Una división selecta, o distinguida selecta, lo que requiere es tener el 45% de los clubes distinguidos, un poquito más, y mantener, reitero, el prerequisito. Esta división lo cumplió, de 18 clubes, 18 acabaron pagando, es decir, se mantuvo igual, y tuvo un... nueve clubes distinguidos. De hecho, el 9 es el 50%, entonces sí, cuando menos el 45%. Esta división fue selecta distinguida o distinguida selecta. Y finalmente, la división distinguida del presidente, lo que requiere son 50% de clubes distinguidos, cuando menos, y además un crecimiento neto de más un club. Esta división, por ejemplo, tuvo de 21, pasó a 22 clubes al final de la gestión, y además tuvo 15 clubes distinguidos. De hecho, se requerían 11, pero esta división se pasó y tuvo 15. Estos son datos reales, de hecho, del año pasado de nuestro distrito. Entonces, es importante que nosotros estemos viendo de dónde viene y hacia dónde vamos. ¿Sí? Eso es lo más relevante en todo este tema y sobre todo entender, reitero, de dónde viene, en dónde está cimentado lo que es el programa de club distinguido, el programa de área distinguida y el programa de división distinguida. Estos tres programas vienen cimentados, reitero, de lo que es la misión del distrito, la misión del club y el objetivo primordial del club, que tendría que ser el alcanzar las sesiones de excelencia. Aquí están los recursos de donde obtuve toda esta información, no son muchos, pueden ustedes revisarlos, el programa del Club Distinguido y Plan de Éxito del Club, que es el artículo SP1111, lo pueden buscar ahí en internet, lo pueden buscar en la plataforma de Toastmasters, y para lo que tiene que ver con la división y el área distinguida, o los programas, está el District Recognition Program que también aquí está la información, y sobre todo también la página de calidad del distrito bitly calidad de 34 Mi nombre es Felipe Flores Castillo, estoy para servirles, para apoyarles en lo que se requiera. Ahí están mis datos de contacto y le dejo la palabra a nuestro webmaster del distrito 34 para que nos puedan hacer preguntas, comentarios, dudas, sugerencias. Juan Ernesto, adelante, gracias. Mi estimado Felipe, pues en tiempo récord, la verdad es que es mucha información y tú lo haces ver muy sencillo, que bueno, de eso se trata, de que si ya queremos que esto puede ser complicado, no lo, no lo compliquemos más con un webinar, al contrario, ha sido muy claro, desde mi punto de vista, ha sido muy claro, mi estimado Felipe, eh, de título personal, te agradezco tu, tu fluidez, tus conceptos, y nos enseñas una parte que poco se visita, que es eh, toda la información del dashboard. <risa> Eh, sabemos entrar al, al base camp y cuando hem, hemos tenido algún rol como oficial, eh, de, de, de, oficial del club, pues a lo mejor vemos la parte del club distinguido, pero ahorita eh, hemos entrado a las entrañas propiamente del ¿No? dashboard, lo cual es muy útil. Eh, yo siempre he escuchado que dicen que en el dashboard está toda la información que requieres al inicio, al intermedio y al final para ver cómo terminaste. Muchas felicidades por ello, Felipe. Un aplauso virtual, seguramente de parte de todos nosotros, a la distancia. Te voy a leer algunos saludos, preguntas, todavía no veo. Eh, son felicitaciones. Nos saluda eh, Karina Adriana desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Está del, del, del distrito, del distrito 113, tenemos su compañía. Muchas gracias, Hola. Karina. Bienvenida. Martín Munguía, buenas noches. Distinguidos y finos amigos, saludos desde la Bella y risueña eh, Zapotlanejo Jalisco y Karina Diana, saludos de Jalisco también. Eh, es por la parte de aquí del de el Zoom y déjame revisar rápidamente en Facebook si tenemos algún comentario. Recordar a nuestra audiencia que estamos simultáneamente transmitiendo este webinar en Zoom y por Facebook. Y en Facebook se queda grabado, es decir, eh, si tú consideras que la información que acabas de ver tiene mucho valor para algún compañero compañera o miembro del comité ejecutivo de tu club y no, y no está aquí, invítalo a que entre al Facebook del distrito y aquí se queda grabada esta, esta se queda grabada este webinar para futuras consultas. No hay preguntas tampoco acá en, el, en la parte del Facebook, mi estimado Felipe. Yo no sé si las personas que, que siguen a ah, mí, aquí tenemos una, otra pregunta. A ver. Karina Adriana pregunta, buenas tardes, estimado Felipe. Toda esta información también la puede consultar toda esta información también la puede consultar toda ¿Dónde la puede consultar? Yo creo que quiere decir... ¿También okay. se puede consultar esta información? Eh, consultar? Sí, ok, bueno, es que depende de qué tipo de información sea la que está preguntando. La información ya la... Vamos a... Se me ocurren tres respuestas. La primera, ¿de, de dónde obtuve toda la información de eh, clubes base, que, ¿cómo empiezo, cómo termino, etcétera? Reitero, dashboards.toastmasters.org. Esa ya prácticamente es mi página favorita, casi la página de inicio para estar revisando eso. Número uno, segunda respuesta. ¿En dónde puedo revisar lo que es el programa de club distinguido, el programa de área distinguida? Eso es aquí, en estas dos referencias bibliográficas. Programa de club distinguido y plan de éxito del club, que es el artículo SP1111. Y también en el District Recognition Program, en, eh, que eso lo pueden consultar ahí en la página de Toastmasters, ahí está la información, toda la información que se requiere, o casi toda la información que se requiere, <coughs> la tenemos en la página de Toastmasters, entonces es importante, porque digo que casi toda, porque por ahí existe un recurso adicional fuera de la página de Toastmasters, que también a veces nos, nos puede estar apoyando, no es el tema del día de hoy. Y tercera respuesta... Posiblemente nos pregunta por la presentación. La presentación, muy seguramente, bueno, yo se la compartiré al director de calidad del programa y él, muy posiblemente, la subirá también en esta página, bit.ly-calidadd34, para que ustedes la puedan consultar posteriormente. Me refiero a la presentación en PowerPoint. Sin embargo, como bien lo comenta nuestro estimado Juan Ernesto, la importancia de tener estos webinars no solamente es apoyar a los socios que puedan ver en vivo esta presentación, sino que se queda grabada en el canal del Distrito 34, de todos, bueno, sí, del, del Distrito 34 que está en Facebook. En este momento se está transmitiendo en vivo, pero lo pueden revisar posteriormente para que así puedan tener también acceso a esta información. Espero haber respondido, Karina. Seguramente muy bien, yo creo que sí, estimado Felipe. Eh, y aparte haces, haces un, un hincapié de algo muy importante, que no solamente se este webinar, sino todos los webinars que se han transmitido se quedan grabados. Durante toda esta gestión, desde el primero de julio a lo que llevamos ahorita el día 15 de marzo, se han transmitido eh, no menos de 10 webinars donde queda la información donde son herramientas, no solamente para esta gestión. Esta es información que, como dice Felipe, pues obra en la página del distrito y que está al alcance de todos para esta gestión y para todas las que vengan al final esto eh, se repite cada año, recordemos que todos máster tienen una metodología cíclica de medición de resultados, que al final si tú perteneces a un comité ejecutivo de tu club, la medición va a ser el resultado, si logras alguna distinción y fíjate Felipe, qué importante porque lo que tú nos comentas es entender eh, las 10 metas, una por una las desglosaste de una manera muy precisa eh, eh, estás de acuerdo conmigo Felipe, que hay clubes que ya tienen, pues a lo mejor sus metas eh, del club de, de educativas, las seis, pero no tienen socios. <ríe> tienen 15 socios, digamos, son base 20, eh, llevan 15 y 6 mesas educativas y están muy felices porque pues ya tienen una distinción y no. <ríe> si no se tiene la membresía completa, no se puede accesar al programa del club distinguido. Entonces, es una maquinaria donde embona perfectamente todo, donde hay que ir caminando, al parejo, como tú nos no, no lo has explicado, en el educativo, en la membresía, en la capacitación, igual, de nada nos funciona tener 10 metas cubiertas si nuestro comité ejecutivo no se capacitó. Entonces, todo va de la mano. Eh, también nos comenta eh, Karina, sí, sí Simona, Felipe, muchas gracias, saludos y gran webinar. Quiere decir que sí contestaste puntual y cabalmente su pregunta. Mi estimado Felipe, para empezar a el cierre, ¿cuáles serían tus tres consejos prácticos más importantes para este último trimestre? Digamos, ya estamos a la mitad de marzo, acabando marzo, esa prácticamente recta final. Eh, digo, Obviamente ahorita con lo que tú estás diciendo, creo que es buen momento para que todo el mundo revise en su dashboard cuántas metas tiene y cuáles les faltan. ¿Cuáles serían así, por resumirlo, los tres puntos más importantes que tú recomendarías para alcanzar la distinción? Perfecto, Juan Ernesto. Tres puntos muy importantes. Número uno, antes del 31 de marzo, y reitero, antes del 31 de marzo, por favor, revisa que todos tus socios hayan dado de alta sus, sus avances educativos, que tú se los hayas aprobado, en dado caso de que así sea, y sobre todo que tú como vicepresidente educativo los hayas dado de alta en el sistema. ¿Por qué digo antes del 31 de marzo? porque va a haber socios, queramos o no, es una realidad que sucede, que habrá socios que no van a renovar. Y si ese socio que no va a renovar tuvo un avance educativo, un logro educativo, y no lo diste de alta antes del 31 de marzo, ya su logro ya se perdió para tu club, ya no va a contar, porque ya no lo puedes, ya no lo puedes dar de alta cuando ya no es un socio activo. Me explico, entonces, muy importante hacerlo antes del 31 de marzo, por si renuevan, por si no, por si lo que sea, pero de todos modos, independientemente de ello, porque si no, luego se te olvida. También me ha pasado que, ah, lo apruebo y luego, lo, luego doy de alta a todos los que he aprobado y ya se te olvidaron hasta cuánto, cuánto, cuánto, cuáles, cuáles y cuántos a, eh, eh, aprobaste para eh, mandarlo ahí al, esto, al, al, al a la plataforma y que te cuente en tu club. Número uno. Número dos... Eh, a lo que en algún momento se hizo en algunos clubes en donde yo he estado en algún club en el que he estado es hacer partícipes a todos los socios vamos por esa distinción o sea, no es una distinción que gane el vicepresidente educativo y el presidente y ya o el comité ejecutivo, es una distinción que rodea a todos los socios, entonces haz los partícipes para ir por esa por esas por esas esa distinción sea programa, eh, sea, club distinguido club distinguido selecto o distinguido del presidente haz los partícipes, que sea un logro de todos y número tres, por supuesto, es incentivar el tema de traer a nuevos socios para incrementar la membresía, porque ese es el talón de Aquiles de muchos clubes al momento de irnos al, a, a la distinción. ¿no? Entonces, tenemos que tener nuevos socios, nuevos socios, y reitero, a los partícipes, a todos los que ya tienes hoy, para que podamos estar invitando nuevos socios. En un club, de hecho, en el que participo, resulta ser que cada sesión debemos de traer invitados, por ejemplo, le toca, hoy le toca a Juan Ernesto, en la siguiente sesión me toca a mí traer a un invitado, ¿para qué? Para lograr justamente entre todos, generar este crecimiento de socios. Es Excelente, mi respuesta, pues, Juan Ernesto. Es el ABC, ahora sí que el ABC, los tres pasos, y fíjate Felipe, si, si, si todos como club nos comprometiéramos a tener un, un socio nuevo por mes, pues mira, serían 12 y nos piden 8. <risa> el problema es que queremos empezar a invitar en marzo, abril y mayo, y es donde se las cosas se complican. Es un tema de planeación, es un tema de conocer cabalmente en qué consiste, cuál es el, el camino que tenemos que recorrer de 12 meses, porque al final tenemos 12 meses para hacerlo, y tú nos lo explicas muy bien. Y aquí tenemos un caso específico, Paula Álvarez, Jerónimo, nos pregunta, ella terminó el nivel 2 y no fue aplicado en el programa del club, seguramente tendrá que acercarse con su vicepresidente educativo, ¿no, Felipe? Es correcto, ahí tenemos que acercarnos con nuestro vicepresidente educativo, pero a ver, déjame revisar, porque Paula, justamente veo que dice BPE, entonces posiblemente, quiero pensar que ella es la vicepresidenta educativa del club. Eh, a ver, bueno, vamos a revisar dos cosas. Número uno, si ya... Ah, es que ahí es algo interesante. El... Ok, bueno, list, mira mira algo, Paula. Eh, nosotros cuando somos vicepresidentes educativos no podemos dar de alta metas nuestras sino que la tiene que dar de alta otra persona, otro oficial del club es decir, el presidente o el secretario ¿Para qué? ¿por qué? Porque, porque si no, imagínate, yo digo ay, yo ya pasé el nivel 1 y el nivel 2 y el nivel 3, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, lo tiene que dar de alta el presidente o el secretario para el vicepresidente educativo, o sea, yo no me puedo dar de alta los mismos muy bien, ahora, ya, ya tenemos este paso del, del presidente. Si no lo, bueno, asumo, quiero pensar, supongo que se dio de alta en lo que es el Base Camp y el Club Central. Si a pesar de eso todavía no está dado de alta, eh, mándame un correo, porfa, y lo revisamos puntualmente para, revis para ver qué es lo que sucedió, porque no sé, ahí es ya algo casuístico, como dicen los abogados, depende de cada caso porque hay ocasiones que la persona es dual y cuando son duales, pues a veces el otro club se los gana, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones que también existen fallas en la plataforma, digo, eso estamos, este, ¿cómo se llama? No estamos exentos, ¿no? Entonces hay que revisar qué es lo que sucedió en este caso. Para, eh, para ver qué es lo que qué es lo que se puede corregir, qué es lo que podemos hacer, y si tenemos que tener algún otro tipo de intervención, digámoslo así, a nivel de sede, a nivel de pro, en, en programas educativos, etcétera. Pero con todo gusto, mándame un correo, te lo voy a proporcionar en este momento, para que lo puedas estar revisando, mándame un correo y ahí lo revisamos puntualmente, en tu caso, sin problema alguno. Excelente, pues muchas gracias, Pau, por participar y para eso son estos webinars precisamente para traer casos en lo particular y siempre habrá una solución bien se dice que se tiene que ir escalando y alguien alguien siempre tendrá la respuesta sin embargo sirvió como marco para comentar algo muy importante que dijiste Felipe uno como vicepresidente educativo no se puede evaluar digo no bueno, es el caso de de Pau sin embargo pues que quede también claro porque cuando no se conoce la información llega a haber fallas pues muy bien, eh, es, creo que con eso llenamos todas las, las preguntas, ya no se la abc se queda grabado el webinar en la página del distrito, y pues bueno Felipe, pues yo te pediría que dieras un comentario final para poder despedir este webinar, ¿Con qué, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Cuál es tu recomendación final? Mi estimado Juan Ernesto, reiterar el motivo de este programa, tanto de Club Distinguido, División y Área Distinguida, que tiene que ver con cimentar lo importante para seguir con este camino que todos nosotros queremos hacer, que es mejorar la comunicación y el liderazgo en nuestro país. Entre más socios tengamos, entre más clubes tengamos, vamos a tener mejores comunicadores y mejores líderes en México. Si tenemos, mejores, si tenemos mejor calidad en nuestras sí. sesiones, por supuesto que vamos a estar logrando eso, y eso es algo que, que, que, que beneficia más allá de la organización. Pero la piedra... Angular Y con la frase que quiero que, que se vayan es si los socios encontraron lo que buscaban. Eso es lo importante. Revisa si en tu club los socios encuentran lo que están buscando. Perfecto. De esa manera aseguramos la permanencia y no se van a ir a buscarlo a otro lado. Excelente, mi estimado Felipe Flores, coordinador de programas educativos de la Dirección de Calidad del Distrito 34. A nombre de la comunidad Toastmaster y de nuestro director Arturo Auri, te damos las gracias, mi estimado Felipe, por tu generosidad, por tu tiempo, por tu experiencia compartida. Y a todos los que estuvieron conectados y a aquellos que nos van a ver en repetición, pues te felicitamos por darte un tiempo, por darte un tiempo para ti, para tomar en serio tu rol como socio y quizá como miembro del comité ejecutivo y tal vez como aspirante a una posición de liderazgo dentro de nuestra organización. Yo soy Juan Ernesto García Piñagaray, Garay, máster del Distrito 34 y te quiero decir que tengas una extraordinaria noche donde quiera que te estés y nos vemos en 15 días. Enorme abrazo, Felipe a la distancia y a todos los asistentes, un abrazo también. Igualmente, Juan Ernesto, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.